Ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís externaron su posición considerando los partidos políticos deben buscar sus propios recursos para hacer campaña. Está mal hecho eso. ¿Por qué? Porque la campaña eh, sale de amor para uno con un gobernante. Pero si ponen a dar cuarto a la gente, es un negocio.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 Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, porque así pueden votar, el que quiera votar. Claro que no. ¿Por qué? ¿Cómo porque no, porque eh, cada partido debe sumir su responsabilidad. No, no estoy de acuerdo. ¿no? ¿Por qué? Porque eso es decadencia de Parappay. Ay, ay, ay, eso no me parece nada a mí. ¿Por qué? Que no, yo no voy, yo, yo no voto ni nada. ¿Quién? Lo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, eso es sea, un desastre. El dinero, el dinero después uno no a cogerlo para, para, para política. política. Estoy es con la misma opinión de él. Los, ¿Eh? los partidos deben financiar su propia candidatura. ¿Cuándo ¿Cuándo solamente es? eso, ¿eh? Es. Just no patrocina los partidos políticos, entregándole el dinero del pueblo. Yo estoy loco, no entiendo. <risa> para.